a la medianoche sale el caballero de la noche oscura y hace venganza justicia sobre estos eh, rateros o ladrones pandilleros o como les quieras llamar, dicen que ahora ese caballero oscuro de la medianoche es Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Vaya usted a saber, se ha convertido ahora, no en la ciudad gótica, sino en la ciudad del Bitcoin. Comparte y deja tus opiniones y veamos que hacen estos malandros en manos de batman y aunque este actor del que hace de payaso está muerto debes de ver nuevamente la película